Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Hola amigos, bienvenidos una vez más a uno de nuestros programas Punto de Inflexión. Aquí ya les estamos avisando a todos nuestros seguidores que ya estamos conectados en vivo. Eh, les recordamos que para si desean apoyarnos eh, pueden hacerlo a través de patreon.com las republicos o en la página de repúblicos.org, y así nos apoyan para seguir este, brindándoles contenido en los canales de YouTube de Repúblicos TV y de Alberto Franceschi González. Así que vamos a darle la bienvenida a todos los que vienen llegando. Hoy tenemos un invitado muy especial, Miguel Fontán, y vamos a hablar... Eh, pues de lo que está ocurriendo en este momento, que por supuesto es noticia en todas partes eh, del mundo el mundo está pendiente de todo lo que está ocurriendo entre eh, Ucrania y Rusia así que bueno, vamos a esperar que nuestro invitado se conecte y lo agregamos aquí ya está Johanna Está haciendo mucho calor aquí. Así que bueno, vamos a ver quiénes van conectando a medida que vayan llegando. Mientras que esperamos a Miguel. Invitado de lujo. No sé si Joa, ¿me puedes confirmar si se escucha bien? Sí. Llegó Miguel, así que vamos a esperar que nos haga la solicitud para ingresarlo. Tenemos, ah, por acá está. Perfecto. A ver, aquí se está conectando. Hola Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer. Bien, bienvenido a Punto de Inflexión, todo un gusto tenerte por acá en mi programa de los lunes, no, de Repúblicos. Un honor de... tenerte por aquí, encantadísima, siempre te he seguido por Instagram, por Twitter. Ahora te sigo por Instagram también porque ya te, te, te busqué. Y bueno, siempre pendiente de las cosas que vas colocando, la verdad es que estamos en un momento difícil, Miguel. Sí, Difícil. Este, pero bueno, sin mucho preámbulo porque este, queríamos hablar realmente de todo este tema, eh, de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Primera víctima en guerra, la verdad. Ese es el título de nuestro programa de Hoy Contigo. Y mi primera pregunta, en este caso para ya entrar en materia, es ¿qué nos puedes compartir y profundizar, Miguel, sobre un apartado de un Twitter tuyo muy asertivo, sobre el tema del conflicto, Rusia-Ucrania, y que pocos tocan, no estaría, estarían en ese problema sin la intervención de terceros. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, ante ante todo un saludo a, a los a aquellos que están en, en vivo viéndonos. Lamentablemente estoy sin luz, así que tuve que improvisar una una, una lámpara para poder por lo menos ver mi cara, porque si no la, la oscuridad aquí es total, ¿no? Nosotros nosotros en Venezuela estamos en guerra desde hace muchos años y sabemos que esto es parte de... de así ah, Fíjate, respondiendo, bueno, el, el tuit al que hace referencia es un, un tuit que yo había referido al, al memorando de, de Budapest sobre garantías de seguridad que fue eh, firmado en Hungría en diciembre del 94, en donde se eh, incluía a Ucrania mm. al trabajo mm. de no florificar nuclear De hecho, ese mismo año, eh, Ucrania entregó a Rusia 5.000 bombas nucleares. Entonces, claro, frente a esta configuración que se hace de, de, de, de, del conflicto, o sea, el, el conflicto surge ahorita porque una consideración una, una, una previa siempre al conflicto es la posibilidad de que el otro también te haga daño. Y eso es lo que mantuvo de alguna manera el equilibrio en la Guerra Fría, que las dos potencias que estaban en juego se podían hacer daño a las dos. Entonces, por supuesto, si tú debilitas eh, una de las partes, el conflicto eh, tiene mucha más potencia que si esa parte estuviese en capacidad de afrontar el conflicto. Y aquí viene una reflexión. Eh, toda guerra siempre es mala. Y esa reflexión, yo, yo creo que debemos empezar por reflexionar en torno a esta idea eh, y la posibilidad de que los países puedan defenderse. Porque no olvidemos que el nacimiento de todos los países la independencia de casi todos los países vino precisamente por esa capacidad de defenderse uh -huh. y esa capacidad que, que, que puede tener un país para eh, eh, hacer valer su voluntad. Entonces, ante la pregunta o ante la afirmación, toda guerra es mala, sí, toda guerra es mala para las víctimas, pero no necesariamente ocurre así para la humanidad o para la civilización, y, es, y eso es muy complicado reflexionarlo, es por eso que yo creo que es momento de esta afirmación, no, no solo desde el punto de vista, o mejor dicho, no desde el punto de vista de, de argumentarla o justificarla, o contraargumentarla, sino para comprender lo que verdaderamente significa una guerra. Y esta reflexión de hacerla no solamente a aquellos que están relacionados directamente con ella, sino a aquellos que la puedan padecer y sufrir. Es decir, nosotros los ciudadanos. Eh, la guerra no podemos olvidar que la guerra, como decía José Luis, es la política por otros medios y los medios son los que imponen la violencia con sus necesidades y sus lógicas. Entonces, claro, ¿es, es posible regular la violencia. Bueno, eso depende de los actores que intervengan en ella. Si vamos a un ejemplo cotidiano, por ejemplo, eh, eh, no es lo mismo la violencia que existe en karate o la de boxeo o la de violencia que se aplica en, en peleas de ultimate fighting. Tampoco es lo mismo la violencia que se aplica en las guerras si los actores de esas guerras, este, por más acuerdos que tengan, no quieren eh, adherirse a ello. Entonces, es muy complicado. El occidente, a partir de, de, de su nacimiento moderno, ha tratado de, de regular todo, este, para minimizar precisamente la naturaleza de esa violencia. Regulariza el estado de sección, los términos que puede hacerlo, y, regular, y trata de regular el, el conflicto y la guerra en los términos que puede hacerlo. El problema es que no todos están dispuestos a, a, a hacer sí. eso. Y en este sentido, fíjate que el, eh, Rusia, bueno, ha amenazado con, con, con el tema nuclear, ¿no? Entonces, el, el, el, en todo caso el tema es complicado, yo creo que hay una reflexión pendiente con Occidente, en Occidente, sobre todo por el tema de la violencia, siempre tratamos de minimizar la violencia y cómo hacemos, es muy bueno cuando estamos en una sociedad regulada y en una sociedad donde las leyes nos eh, hacen mediación entre la violencia que puede ejercer un ciudadano sobre el otro o entre la violencia que puede ejercer el Estado en algún momento, pero ¿qué pasa cuando, cuando el otro, arremete contra todo y contra todos, y nosotros eh, mantenemos eso de eh, ese pacifismo quizás eh, absurdo en algunos casos. ¿no? Claro. Además que esto ha sido algo, eh, pienso que eh, el, el mundo en sí, todas las personas, estamos saliendo de una crisis eh, ya sí, que nos ha afectado psicológicamente, que ha sido el encierro de esta pandemia, y ver todo este proceso, yo como venezolana veo a, a estos ucranianos salir desesperadamente sin nada, cuando también han salido, compatriotas míos, sin nada, de alguna manera también en una desesperación, en otro nivel, por supuesto, en otras condiciones, por supuesto, que nos ha empujado a salir que no es lo mismo que te estén disparando atrás, a la espalda, a, a que vivas una crisis, eh, digamos, eh, humanitaria como la que vive Venezuela. Pero que, el, o sea, nos sentamos a ver esto en televisión y decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué pasa con el mundo? Miguel? O sea, estas guerras finalmente, todo se basa, eh, y la conclusión termina siendo... ¿Quién tiene más poder que quién? Sí, bueno, eh, sí, yo comparto contigo la reflexión. De hecho, como te dije, yo estoy sin luz y no es lo mismo estar sin luz porque un palo de agua afectó una, una ya debilitada estructura a que esté sin luz porque exista un bombardeo en, en, la, en, la, en, la, en la sociedad o en la, en la población. Eso es cierto, ¿no? Igual ocurre con, con muchas comparaciones que nosotros podemos hacer eh, nuestra economía, por ejemplo, es una economía que fácilmente se puede comparar con, con una economía de guerra, pero no estamos en guerra convencional. Ahora, comparar cuál es la más destructiva, cuál es la más dañina, yo creo que en estos momentos es, es absurdo. Por supuesto que la más mediática y la más eh, eh, eh, devastadora en, en los términos físicos es una guerra convencional, pero fíjate todo el deterioro que ha sufrido países como Venezuela. En, en, en que no vemos tanques ni vemos militares, pero la devastación es brutal, no solamente en infraestructura de servicios, sino en, en, el, en el modo de vida. Entonces, eh, como, como dije, la, la, creo que la única víctima real de, la, de una guerra siempre, siempre es el, el ciudadano que la padece. Ahora, eso no quiere decir que en un momento determinado este, eh, nosotros debemos evitarla, eh, no es el caso de Ucrania, por supuesto que en el caso de Ucrania hay mucho interés, además que eso es, este, desde mi punto de vista, una invasión injustificada, pero eso me lleva, tu pregunta, a, a reflexionar eh, sobre, sobre el, el, tema de, el tema belicista. O sea, hay un, hay un autor, eh, hay un académico que se llama valser eh, eh, que se apellía valser que no se puede acusar de un académico eh, en pro de la guerra o belicista. Al contrario, es muy pacifista. Y él, eh, eh, en sus libros, eh, eh, muchas veces insta a que existe una justificación a la intervención cuando los crímenes que se cometen en un determinado país suponen una conmoción para la conciencia de la humanidad. Y eso nos lleva a nosotros a reflexionar eh, qué tenemos, o qué, no solamente el que tiene el poder, sino el ciudadano de un país ¿Cuál es su conciencia de la humanidad? Y en ese sentido se espera que cualquier Estado pueda detener una masacre. Eh, nosotros mismos en Venezuela en algún momento tuvimos la esperanza de que los países que tenían la capacidad de generar violencia mayor o, o, o igual que el régimen pudiesen intervenir en esta, en esta crisis que estamos viviendo, pero no fue así, y no fue así por diferentes razones, este, por diferentes consideraciones. Entonces, eh, el, esa, esa, esa idea que coloca Balser de que los estados eh, que puedan ponerle fin a esos, a esos crímenes eh, deben hacerlo y tienen el derecho a hacerlo. El problema es que ese derecho es un deber imperfecto. ¿Por qué es imperfecto? Porque no incumbe legalmente a ninguna instancia o país en particular ponerle fin a eso. Entonces, los criterios terminan siempre evaluados desde lo moralmente aceptable, pero en el caso de los gobiernos no es solamente lo moralmente aceptable, este, porque una cosa es una declaración moral cuya justificación se constituye en una petición de principio y otra muy, eh, muy distinta es lidiar con las voluntades políticas que casi, tienen, eh, que casi siempre tienen motivos ocultos o motivos de eh, Estado que no, que no ameritan eh, un conflicto para la propia sociedad. Entonces, aquí, aquí nosotros siempre estamos entrampados en lo que representa la humanidad y lo que representa la acción con la humanidad y a, y a quién nos debemos como eh, eh, mandatarios en algún país, ¿no? Y eso, y eso por supuesto, eh, complica las cosas. Ahora también están esas intervenciones, como la que, la que hizo Putin, que tiene una declaración moral, porque originalmente era para salvaguardar a, a, a, unos, a algunos rusos que estaban siendo afectados, y por supuesto, eh, eh, con el devenir del, del, del conflicto se ha visto que eso no es así. Eh, las declaraciones del propio presidente de Ucrania eh, eh, lo definen, eh, eh, esta intervención como eh, una, una intención muy particular de Putin y de su proyecto. Entonces, como lamentablemente no podemos ver esas, esas intenciones, la única manera de que la podamos percibir, es educando nuestra observación para dibujar una especie de, de vector abstracto que nos indique cuál es la dirección de las acciones que se, que se llevan a cabo en un momento determinado. Lamentablemente, ello requiere un observador atento, informado y no tutelado. Y hoy en día, eso eh, a veces es muy difícil, ¿no? Sí, porque te terminamos viendo a veces eh, estas cadenas de televisión y de noticias que empiezan a, o sea, dentro de cada opinión que van dando, van tergiversando las noticias, después ya no sabes si son, los buenos son malos y los malos son buenos, y, y, y, y terminas diciendo, Dios mío, ya, ya, ya no sé, ya no sé quién tiene razón, si, si este tiene razón de entrar y este tiene razón de defenderse, o sea, los medios de comunicación eh, finalmente son los propulsores de la guerra. Porque te llevan a, a un punto donde pierdes... O sea, que, y, y nos pasó en Venezuela. Nos pasó siempre en Venezuela con los medios de comunicación que siempre tenían el poder de, de cambiar toda la, una realidad que había y te muestran lo que quieren mostrarte. Sí. Eh, bueno, fíjate que eso, eso que tú comentas de los medios de comunicación eh, hoy en día es... Eh, es un problema, porque, a ver, nos, vamos a, a sacarnos momentos del conflicto de Ucrania y vamos a ponernos localmente, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Lo que ocurrió con el, con el Caracaso en algún momento determinado fue una, una participación de los medios de comunicación legítima en el sentido que lo que querían era informar y resulta que esa información provocó un, un conflicto mucho mayor. En este caso se podría decir que fue una, una acción no esperada o una, o una consecuencia no deseada de ese, de ese hecho de informar. Pero en muchas ocasiones eso es así. Precisamente se informa, se informa mal o se desinforma buscando que ese conflicto, el este, poder o bien escalarlo o bien justificar otras acciones que en la realidad no están justificadas. Entonces eso, eso que tú colocas de los medios de comunicación es un tema muy interesante porque eh, nos lleva a reflexionar, a reflexionar lo siguiente. Si nosotros entendemos la comunicación como una acción que nos permite intercambiar información entre dos o más personas con el propósito de emitir o recibir dicha información sin preguntarnos sobre su veracidad o la intencionalidad, entonces los medios de comunicación sí hacen su trabajo. Ahora, si nosotros nos empezamos a preguntar por la veracidad o por la correspondencia de esa información dentro de lo que es la realidad, ya entonces empezamos a encontrar que algunos medios de comunicación deliberadamente desinforman, deliberadamente crean vacíos, deliberadamente tergiversan las palabras para beneficiar al grupo al cual pertenecen. Hoy en día la sociedad, eh, nosotros podemos hablar que la sociedad se polariza muy fácil pero yo creo que también debemos observar eh, la, la cantidad de instituciones de la propia sociedad que toman partido, bien sea porque es, dependen económicamente de alguien o su dueño es, eh, está afiliado al, al, al, con algún grupo con alguna intencionalidad. Y entonces eh, esas instituciones que debían ser unas instituciones de la sociedad para que el individuo pueda vencer la asimetría de información eh, que, que siempre termina afectando sus decisiones, resulta que es son instrumentos que le colocan más asimetría de información para que el individuo pueda tomar sus decisiones. Por supuesto, y de hecho manipularte, finalmente, porque el, el, el que está consumiendo la información en, en su casa, o eh, muchas veces eh, nos pasa que Hoy día pienso, o sea, tal vez no cuando el caracazo, porque eh, las condiciones tecnológicas eran otras, pero ahora que todo el mundo tiene un teléfono inteligente, que todo el mundo sale, graba algo y lo sube a la red, que es tan delicado finalmente porque puedes decir cualquier cosa y eso lo haces viral. Y de alguna forma informas y desinformas. Y la gente en esta condición que te digo ahora mentalmente el, el ciudadano está golpeado, el, el ser humano en sí, con todo esto saliendo de una crisis, de una pandemia, donde te encerraron dos años prácticamente, donde hay una dictadura sanitaria que si no te vacunas no puedes entrar, si no te esto, no tienes permiso de movilidad, no puedes ingresar a un sitio cuando te, te, te han coartado la libertad. Y vemos... Toda, todo esto de, de la, los noticieros, o sea, yo paso de un noticiero a otro, yo estoy en Chile pero escucho las noticias de Chile, busco en YouTube un canal español y me conecto a un canal español para ver qué dicen los españoles, qué dicen Europa, qué dicen el otro lado, y de verdad hay un punto donde digo, Dios, esto es álgido. Sí. Eh, eh, el, el, tema, el tema de los medios de, de comunicación es un tema complejo porque ya no solamente entraña una intencionalidad local, sino que muchas veces se configuran para hacer este, o ser parte de una, de una maquinaria eh, regional o global. Entonces, por supuesto, nosotros lo vimos con, con el tema de, de la pandemia, en muchos casos, como repetían noticias, y nosotros, no, y nosotros como ciudadanos tampoco estamos acostumbrados a lidiar con esa incertidumbre que supone vivir en libertad, porque eh, alguien, el, el Claude Lefort, un autor este, francés, decía que la democracia es el régimen político de las incertidumbres, pero nosotros nos hicieron ver la democracia como el régimen político de la certidumbre. Los únicos que ofrecen certidumbres totales son precisamente los tiranos y los autoritarios, que tienen su verdad y que todo está dado y que esa es la verdad que tú tienes que seguir. Entonces, nosotros, a pesar de que no crecimos, digo, los venezolanos, en, mucho, en muchos países occidentales, no crecimos en un gobierno eh, autoritario, poco a poco la, la sociedad se fue configurando en, en, en una especie de oportunidad para los gobiernos totalitarios, precisamente porque todos tratamos de evitar la incertidumbre y de evitarla de la forma más fácil que es consumiendo noticias. Eh, en Venezuela hay muy pocos medios de comunicación libres. Este, eh, bueno, aprovechando que, que vi que se, eh, se conectó eh, el periodista bueno. Blanco, eh, el, el, el, para él. El programa que él tiene, por ejemplo, por todos los medios, constituye un espacio precisamente para buscar esa, esas opiniones al igual que lo constituyen ustedes eh, con sus programas y sus reflexiones en, ese, en, en, un, en un espacio que tiene la sociedad para buscar otras, otras opiniones, otras noticias que no están bajo una línea editorial que como dije antes no solamente a veces sucede eh, muy particular en local, en el país, sino también este, de forma general entonces el tratar los medios de, de, de comunicación eh, es complicado porque requiere, sí. primero, un ciudadano que esté libre de tutela. Un ciudadano que acepte que la incertidumbre es parte de su cotidianidad. Pero también un ciudadano que muestre un, el más mínimo esfuerzo, aunque sea, para estar informado y para poder investigar eh, y, y sistematizar brevemente la información para que él mismo pueda eh, tomar, eh, eh, su, para tener su opinión. Entonces, eh, por supuesto que estamos... Yo creo que estamos en el peor momento, en el peor momento de la, de la humanidad, no solamente por nuestra superficialidad al aceptar eh, los temas políticos, que muchas veces, alguien decía ayer en un space, que hay dos grupos de personas, los que dicen tener la verdad, por consiguiente son totalitarios y, y arbitrarios, y los que dicen buscar la verdad. Entonces yo le decía que eh, yo creo que hay un tercer grupo de personas a los que no les interesa la verdad. Y, es, y lamentablemente hay mucha gente que crea su mundo precisamente porque es un momento en el que la incertidumbre nos abraza, sobre todo en países como, como Venezuela. Y entonces tú tiendes a crear un mundo que, en el cual tú puedas vivir mucho más confortable desde el punto de vista psicológico y empiezas a quitar la incertidumbre y, o empiezas a, a, a conformarte con las con las noticias que te mandan por WhatsApp, por ejemplo, o por los reels que tú ves de información, o por, o por estos flash informativos, o simplemente no te interesas por la verdad, porque la verdad es la que tú tienes al, al, al, al comienzo de tu vida y en el transcurso de tu vida. Entonces, eso hace, por supuesto, un ciudadano alejado de los temas políticos, y, eso, y ese, ese estar alejado de los temas políticos los hace, como tú bien dijiste, fácil de todas estas configuraciones eh, que buscan manipular la, la información a favor. Esto nos lleva a, a una de las preguntas que tenía para ti. Entonces, ¿cuál vendría siendo el papel de los medios de comunicación en todo este conflicto? ¿Y crees que finalmente informan o desinforman? Bueno, sí, como dije antes, si nosotros solamente vemos la información como, como un tema de, de o, o mejor dicho, la comunicación como un tema de recibir información sin preocuparnos por la veracidad, entonces sí, te, de algún modo te informa. Ahora bien, si nosotros, si, tiene, si existe la necesidad de recibir esa información con la garantía de que es emitida con la voluntad de encontrar la verdad de los hechos, entonces creo que muy pocos medios de comunicación informan. Este, y, y Ana eh, eh, Aren eh, otra autora, al analizar el totalitarismo, ya advertía que, había, que existía una maquinaria que se configura para la mentira. Eso no solamente lo advirtió ella, lo advirtieron otros pensadores, incluso de, de izquierda este, marxista como, como Walter Benjamin, que también y, y, y lo explicó, esa configuración de la maquinaria de la mentira y el uso de la propaganda precisamente para manipular este, y para conseguir adhesiones y para transformar la realidad. Entonces se podría decir que en torno a la verdad existen dos factores, o por lo menos a mí me gusta pensarlo así. El, el hecho que tiene lugar en la realidad, a lo que podemos llamar eh, eh, verdad factual, fáctica, y el hecho que es interpretado por la razón como verdad. Eh, es decir, lo que por acuerdo y consenso se toma como verdad. Eso eh, en las comunidades científicas... Mucho en las comunidades políticas, eso pasa mucho, no siempre vemos el hecho o no siempre nos es fácil ver el hecho tal y como sucede, sino que tenemos que ver el hecho, aproximarnos a la verdad y llegar a un acuerdo en torno a la verdad. Lamentablemente, los hechos y los acontecimientos son mucho más frágiles que los axiomas, las teorías, los descubrimientos que produce la mente humana. Y son más frágiles porque estos últimos son mucho más permanentes ya que proceden de la propia estructura de la mente humana. Entonces, a, a mí se me puede olvidar fácilmente un hecho, pero puedo recordar una eh, eh, eh, teoría o, o, un, o, o cómo se redactó un descubrimiento o cómo fue descrito ese hecho de alguien más que el, el hecho en sí, ¿no? Además que es más permanente. Entonces, por supuesto, nos llegamos a la conclusión, o podemos llegar a la conclusión de lo que he dicho, que el opuesto de la realidad factual no es, erro, no es el error de interpretación que nos puede pasar a todos. Lo claro. opuesto a la, a la verdad factual es la falsedad deliberada y la mentira, que es precisamente la que hace que esa realidad factual, que esa realidad de lo que sucede se tergiverse, se manipule o sea puesto al servicio de aquellos que quieren ir muchas veces en contra de, de la dignidad humana, de la libertad. Este, y de la propia eh, vida de los seres humanos. Y esto lo digo porque la divergencia que existe hoy en día entre los hechos que, formula, que, que, que se formulan y, y los hechos que describen muchos de los servicios de prensa tradicionales y la realidad tal cual se desarrolla es tan abismal que en algunos casos cuestionarla, el simple hecho de cuestionar esa, esa noticia coloca al que lo hace en una zona donde la propia argumentación en búsqueda de esa verdad se convierte en una teoría de la conspiración. Y nosotros lo vimos precisamente con el tema que tú mencionabas de las vacunas. O sea, tú agarraste en un momento determinado y tomaste una, una descripción de la realidad, pero la formulaste como la verdad absoluta, dejando por fuera toda crítica. Entonces... Eh, nosotros, eh, antes de Ucrania, nosotros tuvimos un ejemplo de lo que, del poder de los medios de comunicación para convertir y tergiversar una verdad en, en la pandemia. Y eso, entonces, ese, ese individuo o esos individuos que formulan un contraargumento a eso, por supuesto entran de lo que llaman la teoría de la conspiración, pero es que no puede ser de otra forma. Porque la propia naturaleza de la información que emiten esos medios de, de comunicación o de información en sí misma sí es una conspiración. Es decir, es una falsedad deliberada y es una mentira construida para beneficiar a un cierto sector o para beneficiar al, al, al, al grupo al cual pertenece. Lamentablemente, los medios tradicionales, CNN, muchos medios tradicionales han caído, bueno, sin ir muy lejos, Mire la confesión que hizo, creo que fue el Times, con respecto a las elecciones de Trump. Este, eso fue una confesión de decir, nosotros manipulamos a la gente para que no fuera el reelecto Trump. Más allá de la discusión si hubo fraude o no, que para mí lo hubo. Este, más allá de eso, es una confesión de un poder que se sabe uh -huh. poder frente a un ciudadano que renuncia a su capacidad de pensar por sí mismo y anhela una tutela de alguien que cree que es, eh, eh, que es eh, honesto o de algún medio que considera honesto y serio. Ahora, no se percaten que cuando esos medios, que en algún momento lo fueron, se desnaturalizan y se ponen en función de una maquinaria de la mentira, este, el ciudadano también es afectado y arrastrado a esa misma maquinaria. Entonces, pensar, el, el, el, para concluir esta idea y, y, y la pregunta, eh, pensar es hoy una aventura que requiere un esfuerzo de investigación, como dije antes, eh, y sistematización y reflexión propia. Eh, en, en los tiempos de TikTok, de flash de información, de resúmenes de prensa por WhatsApp, es, es, es una actividad que no muchos quieren y no muchos desean hacer por el esfuerzo que, que tiene, pero más aún por el tema de eh, la incertidumbre, porque el medio básico de este, de este modo de estar en el mundo es la incertidumbre y la desconfianza a los gurús, y a los grandes especialistas cuando ellos dicen o afirman cosas que van en contra de, nuestra, de nuestros principios valores o de nuestra idea que tenemos. Por lo menos tenemos que tener la duda. Claro, claro. Así es. Finalmente, eh, tenemos que empezar de alguna u otra forma a ver los medios de comunicación con más criterio. Uh -huh. Porque yo creo que la gente tiene un poco... O sea, a veces no ve las noticias con el criterio, sino que se deja llevar por lo que dicen y cambia de canal y el otro le dice otra cosa y ahí se va, ahí se engancha, finalmente queda desinformado porque realmente nunca va a saber cuál es la verdad, verdadera lo que está sucediendo. O, o por lo menos, o sea, sí, es probable que de, dependiendo de la, de la distancia sea difícil. Ahora lo que sí hay que fomentar siempre es el pensamiento crítico que nos aproxima esa verdad por nuestra propia reflexión. Eh, lo, lo y es que nos dejemos llevar por la tutela sin cuestionar. Eh, eso es lo peligroso porque cuando esos medios o cuando esa persona se configura como parte de esa maquinaria de la mentira, arrastra a, a, a, a personas de muy buenas intenciones y de muy buen corazón a ser parte de esa maquinaria de la mentira. Así es. Eh, volviendo al tema de, de conflicto, de Ucrania con Rusia. ¿Qué opinas de las sanciones a Rusia dentro de este conflicto? Bueno, tú, cuando se habla de, de, de, de las sanciones para, para enfrentar la violencia, yo soy muy crítico. Este, no, porque, eh, no porque crea que son inútiles totalmente, sino porque considero que es una medida insuficiente e ineficiente para enfrentar regímenes que se saben soberanos y cuya soberanía no reside en en la decisión popular que podría eh, eh, facilitar las la consecuencias de las sanciones, sino en la capacidad que tienen para generar la violencia con la cual someten y dominan a la población, o en este caso de Ucrania, eh, hacen la guerra a pesar de que eh, no necesariamente el, el pueblo ruso esté a favor de ello. Entonces, eh, siempre el, el tema de, de las sanciones la termina sufriendo una población más que los regímenes, porque, el, ¿cuál es el, el, el tema de las sanciones? Que asfixies al, al régimen no solamente en su capacidad de, de movilizar recursos, sino también le crees condiciones adversas a lo interno. Bueno, hoy en día, y nosotros lo vimos en Venezuela, y antes de eso ya lo habíamos implementado con algunas sanciones que le impusieron a Irán y que eh, a través de países como, como Venezuela con el, con el gobierno chavista, o con el régimen chavista, perdón, pudieron ir sorteando. Hoy en día, el tema sancionatorio para que afecte a los, a, los, a los regímenes como tal, o a las poder, pues, pues es complicado porque ellos siempre encuentran los medios que de alguna u otra forma eh, eh, evitan esas sanciones. Se las hacen un poco más complicadas, sí, pero no, no creo que sea eh, una acción como se ha visto ahorita, porque eh, es como la, el, el as bajo la manga en las sanciones. Fíjate que el, el as bajo la manga era sacar a Rusia del SWIFT bueno, resulta que eso eh, a lo mejor es necesario, pero no suficiente, y entonces claro. ahora los se tienen que configurar otras acciones. Hoy en día, eh, la comunidad totalitaria y criminal, además del uso de tecnologías que diversifican los medios de pago para el intercambio comercial, afectan la eficiencia, que afectan la eficiencia de esas sanciones, por supuesto, eh, eh, terminan, eh, terminan por, por apoyarse entre sí y casi que hacer una comunidad autárquica frente a lo que antes eh, podía ser eh, letal para algunos países en los términos de cortarle los suministros. Entonces, yo creo que, que las sanciones, eh, a mi modo de ver, son un complemento de una acción que sea más acorde con la naturaleza del hecho político, en este caso la violencia. Y, y, y, y, y creo que es hora de empezar a distinguir la diferencia entre la política y lo político para poder comprender lo que, lo que dije, ¿no? Eh, es más fácil entender, porque si nosotros logramos diferenciar política de lo político, es más fácil entender que dentro de lo político cohabitan la palabra y la violencia. La política está en el deber de priorizar por la primera para evitar la segunda. Pero cuando nosotros nos tratamos indistintamente lo político de la política, tenemos como eh, afirmaciones de, frente a un hecho de violencia, y nosotros lo vivimos en Venezuela mucho, Frente a un hecho de violencia, algunos analistas y académicos decían es que hay que hacer política con P mayúscula. Sí, está bien. La política con uh -huh. P mayúscula es esa intencionalidad de, pre, de, de, de llegar a la palabra para evitar el, el, el conflicto y la violencia. Pero lo político en su naturaleza contiene las dos. Si nosotros no sabemos eso, creemos que todo lo que venga de la violencia no es político. Sí, es político. Probablemente claro. no es política pero sí es político. Entonces, si nosotros tenemos eso claro, podemos saber que una acción como las sanciones tiene que ser un complemento y no la carta principal y el as bajo la manga, porque para, para fíjate lo que pasó. O sea, eh, frente a eso, frente a eso quienes se ven afectados, paradójicamente, sacar a, a, a Rusia del SWIFT, el, el primer afectado eh, es los países que dependen, por ejemplo, del gas ruso, porque no lo pueden pagar. Entonces... Eh, eh, es, es muy complicado, pero, de to, pero, pero en todo caso, no entender que la violencia y la palabra están dentro de lo político es, hacer, es, es, es, es a la larga tomar decisiones que son insuficientes Fíjate todo lo que pasó con las sanciones a Venezuela O sea, nosotros tenemos sanciones desde hace muchos años Y, y de alguna manera el, el régimen eh, y, y, los, y, la, y los enchufados y todos los que viven alrededor del régimen Encontraron la manera de sortear que se les hace más difícil, sí, se les hace más difícil, pero no lo vas a ahogar por eso. Claro, tienen, tienen que dar más vueltas para, para lograr lo que quieren, pero finalmente siempre lo logran. Eso no, sí. no, no eh, la, el, el efecto de realmente afectarlos es casi imperceptible, porque finalmente no importa, dan una vuelta más larga, pero finalmente dan la vuelta. Exacto. Entonces, sí. y el, el, el, el, las sanciones como un efecto o, o como una, una acción para disuadir a alguien que se sabe, como dije antes, que se sabe soberano y que tiene la capacidad de ser soberano en los términos de Schmitt, de tomar decisiones en estados de sección, este, las sanciones no, no, les, no, no es un, un, un, una acción. No, no que... es una medida inmediata. Eh, si, tú, si tú me estás eh, bombardeando una ciudad, de, de una manera brutal, y yo salgo a ponerte una sanción, bueno, ya, sí, te puse la sanción, pero, ¿cuándo voy a ver el efecto de la sanción? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué va a hacer que tú frenes el bombardeo? ¿Que yo te sancione? No. Porque finalmente, ese golpe, ¿lo va a haber cuando En unos meses, Esta, este este... Este, digamos, este régimen está preparado ya previo a, a cualquier tipo de sanciones que pudo haberse las imaginado todas y haberse bien preparado para que ese golpe lo vea más allá el que sí lo va a ver más acá es el que no tiene ni la culpa de que sancionen al país que es el ciudadano de a pie que es lo mismo que lo que nosotros. o sea, sancionaban y sancionaban pero finalmente los que estábamos ahogándonos con las sanciones éramos nosotros. Mientras que ellos decían, bueno, si no lo podemos meter por aquí, lo metemos por allá. Exactamente. Eh, da eh, lo mismo. El, el tema de las sanciones lo, lo padece precisamente aquel que no tiene la capacidad de eh, buscar otros medios, eh, eh, bien sea a través de, de terceros, como en el caso de los regímenes totalitarios. O sea, los regímenes totalitarios no están aislados en el mundo. Lo, lo que nosotros tenemos que entender, y lo que nosotros nos debe preocupar, es que cada día más son los países democráticos minoría. Uh, acaba de salir un, un reporte de, de Freedom House, de, eh, que, que es el que mide la, los gobiernos en libertad, parcialmente libres o, o, o no libres, y eh, las, las, los resultados son de verdad preocupantes, porque cada día más existen gobiernos totalitarios. Nosotros aquí mismo, en, en Latinoamérica o en, o en América, tenemos cada día más gobiernos que se alejan de lo que es la, la democracia. Y tenemos otros gobiernos que empiezan a degradar las instituciones democráticas, empiezan a degradar los sistemas democráticos, y uh -huh. la esencia de esa degradación va a ser que llegue alguien, bien sea... Como, como un efecto salvador en la sociedad para poner orden, y en cuyo caso igual este, nosotros tuvimos ese, ese ejemplo, eh, eh, se termina convirtiendo en un totalitario porque el poder no conoce límites. La única manera, el, el, el poder, para contener al poder, y entendemos violencia como parte de ese poder, lo que se necesita es otro poder. Entonces, si cualquiera llega con las intenciones, este, ahí, eh, cuando empezó el conflicto de Ucrania con, con Rusia, me hizo recordar un episodio de, de la guerra del Peloponeso, de la historia de la guerra del Peloponeso de, entre los Melios y los Atenienses. Los Melios eran una sociedad neutral frente al conflicto que se daba entre la ligas y los Atenienses un día decidieron invadirlo. Y para hacer el cuento corto de, una, de un relato que de verdad recomiendo a la gente que lo lea, eh, los medios llegaron y le dijeron, aquí están las alternativas, o te rindes y nosotros, por supuesto, te tomamos tu ciudad, ellos eran unos ciudadanos libres, tomamos tu ciudad, o este, te invado y con ello vas a tener mayores consecuencias. Entonces los medios empezaron, pero es que nosotros somos una sociedad neutral, es que nos van a ayudar, es que en lo, lo, este, los espartanos no van a dejar. Resulta que, por las buenas no lo hicieron, y llegaron los atenienses, los arrasaron, mataron a los eh, niños varones, mataron a los hombres, se quedaron con las mujeres y fundaron una, una ciudad. O sea, lo que quiero decir con esto es que la lógica del poder expresado en esos términos de violencia y de conquista es muy distinta y, y, y requiere este otras consideraciones que la lógica de paz y de y de, y de acuerdos y de bien común no tiene. No había ninguna necesidad, bueno, la, el argumento de los, meri, de los Atenienses era, es que si nosotros no lo hacemos, lo van a hacer otros, y si lo hacen otros, nosotros sí. vamos a mostrar nuestra debilidad. Entonces, es, es muy complicado analizar esa lógica desde la lógica de paz, o dicho de otra forma, es muy complicado Así. analizar lo que ocurre con Putin y lo que ocurre con Rusia desde la lógica occidental precisamente porque el lenguaje y las consideraciones que nosotros tenemos no nos permiten explicar esas acciones. Es más, la acción de Putin agarró a todo el mundo de sorpresa. Por supuesto que había gente que, que había dicho que no, que, que estábamos prevenidos, pero no, los más serios analistas decían, nosotros nunca nos imaginamos que Putin iba a hacer eso. Por supuesto que nunca se lo imaginan porque lo están analizando desde, desde la lógica occidental. O sea, habría que ponerse, habría que analizar. Eh, Putin es un enigma, igual que la doctrina militar rusa es un enigma para el propio Occidente. Entonces, habría que analizarlo desde eso para poder encontrar algún sentido y alguna justificación que, ojo, para mí eh, eh, no existe justificación alguna para tú eh, eh, destruir la libertad y la dignidad de unos hombres que se quieren, o, y, se, se quieren y se creen libres. Por supuesto. Es que yo creo que finalmente ahí pasó este cuento del lobo, que a nosotros nos ha pasado mucho, pero que todavía no hemos visto el lobo llegar. Eh, entonces, eh, Putin de alguna u otra forma eh, arranca su, su amenaza, pero la gente pensaba realmente, eh, empezaron la, las fechas, que si es el 16, que no, que el 20 seguro va a bombardear, que no, que el 21 finalmente, obviamente, él empieza a hacer su retirada, y en su plena retirada, cuando creo que empezó a hacer unos movimientos, los agarra de sorpresa a todos, y pienso que de alguna forma el mundo igual se quedó impactado con el ataque. O sea, yo creo que pocos podían pensar que de verdad iba a dar ese paso. Pocos, sí. porque ya anteriormente había pasado eso él llegaba montaba sus tropas amenazado y se devolvía, eh, no sí, pasaba nada. Sí, es, efectivamente, como bien señalas en otros conflictos, él había hecho eso. El tema es que yo creo que aquí hay algo más, no solamente, eh, una guerra mm -hmm. también es una calibración, ¿no? una calibración que tú haces de, de, tu, de, tu, de, de tu oponente, de un estado oponente, o de una, o de una, entonces eso, un conflicto pues te permite ver no solamente las fortalezas que pueda tener sino las debilidades que, que, que pueda tener yo creo que en este sentido eh, mostró muchas debilidades en occidente para empezar eh, el tema de, eh, de alemania por ejemplo entregó todo lo que era su capacidad energética a Rusia este, y así muchos países y, y cuando tú te pones a, a analizar eso desde desde por supuesto desde los hechos actuales Tú encuentras que no tiene mucho sentido lo que hizo, porque prácticamente tú te colocas en las manos de, de, del, que, del que te tienes que cuidar. Pero yo creo que hubo mucha subestimación, yo creo que hubo muy, mucha, mucho ruido. Hoy en día la desinformación no solamente eh, es, es una, una, eh, un mal que afecta al ciudadano, sino también es un mal que afecta a las agencias de inteligencia. Hoy en día si, si en la época de la Guerra Fría nosotros vimos los temas con los espías, los contraespías, los doble agentes, yo creo que hoy en día eso se hace eh, mucho mucho peor porque ya no, es, ya no son solamente eh, agentes y, y espías de una potencia extranjera o de otro país, sino eh, eh, personas que se dedican a debilitar y se dedican a, a, a desmembrar todo un aparato institucional que puede servir a, la, a, los, a los mandatarios, en este caso a los gobiernos, a tomar decisiones. Y lo hacen sencillamente porque eh, creen que debilitando ese sistema, debilitando lo que es la democracia eh, liberal o debilitando lo que es la democracia, pues uh -huh. de conseguir la, la oportunidad de implementar un nuevo, un nuevo proyecto político. Eh, y eso es un suicidio. Por supuesto. Mira, te pregunto Mira, para nadie es un secreto todo lo que es Putin Todos lo tenemos claro Yo creo que todo el mundo está claro en eso La condena que le hacemos por su apoyo a Maduro Y prácticamente toda la izquierda de América Latina En este sentido, ¿cuál crees que es la razón por la cual Algunos países mantienen contacto y comercio con Rusia? Mira eh... Yo, yo creo que sí, eh, yo creo que pensamos conocer a Putin y, y lo catalogamos simplemente como un tirano que lo es, como un sanguinario que lo es, pero eh, eso no es suficiente para explicar el comportamiento y la lógica de él. Yo creo, yo no he visto aún un perfil psicológico de Putin, como, como pude ver, por ejemplo, de Fidel Castro. O sea, hay, hay libros de Fidel Castro escritos por esa gente de la CIA. Quizás el, el, el preferido mío era Después de Fidel, que es un libro que, que hace el perfil de, de Fidel y trata de, de, de hacer una, una proyección de lo que sería Cuba después de Fidel. Pero de Putin, eh, como, como ese libro, yo no he encontrado, a lo mejor existe. Lo que te quiero decir con esto es que tampoco eh, tiene mucha divulgación. Entonces, Putin, en los términos de motivación, en los términos de principios, en los términos de quién es él, cómo opera y cómo piensa, yo creo que sigue siendo un enigma para, para Occidente. Y por ser un enigma para Occidente, se termina subestimando. Porque fíjate, esa pregunta que tú haces es muy importante. ¿Por qué siguen haciendo comercio con, con Rusia? Pero también podríamos preguntar ¿por qué Estados Unidos hace comercio con China? ¿O por qué otros uh -huh. países hacen comercio con China? ¿O por qué terminan haciendo comercio con Turquía? ¿O por qué terminan haciendo comercio con Bielorrusia? El, el tema es que tú... Eh, bueno, hay un tema que es eh, separar lo que es negocio de lo que es la política y de lo que debería ser la moral en política o lo mejor dicho la virtud en política y eso en algún momento le sirvió a muchos países porque bueno en Estados Unidos se consiguió mano de obra barata en China y no tenía claro. que eh, pagarle a, un poco más caro la mano de obra en, en, en Estados Unidos y así eh, en, ese, en ese modelo de esclavitud moderna pues muchos países se beneficiaron. Entonces ¿por qué hacen negocios con, con con Rusia. Bueno, es la misma pregunta que habías que hacerle a, a Merkel, a la Merkel, este, de eh, quien tiene en muchas partes del mundo eh, una opinión tremenda por un legado este, bárbaro de política, y a mí me parece muy nefasto para empezar eso de, de comprometerse energéticamente con Rusia, pero ¿por qué tú, ¿por qué tú dejas tu capacidad de energética para contratar la capacidad energética de alguien que en algún momento determinado puede atentar contra, contra, contra lo que es tu, tu, tu civilización yo creo que es eso es subestimación La otro, el otro punto que yo creo que hay que considerar aunque no necesariamente es una explicación de por qué se hace negocio hay, hay un tema que yo creo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vemos por qué el conflicto ha llegado hasta aquí pero lo peor, porque el conflicto puede escalar una de esas, de esas cosas eh, o de esas consideraciones ya la vimos en, con, con la firma del acuerdo, eh, de incluir en el acuerdo de, de no proliferación de armas nucleares a Ucrania, es que eh, eh, desde que, eh, eh, estrictamente circunscribiéndome al conflicto de Ucrania, desde que ella eh, alcanzó su independencia en 1991, y esto puede, puede ayudar a, a explicar algunas cosas de Occidente fue dejada por su suerte, ni la incluyeron como parte de la, de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, ni la incluyeron en la OTAN. Eso hizo, por supuesto, que se debilitara económicamente, porque como ella venía de ser de uno de los países de la, de la Unión Soviética, eh, nosotros claro. sabemos que los comunistas tienen la especialización del trabajo, entonces, para los comunistas, usted va a producir esto, usted va a producir esto, usted va a producir esto, en una planificación centralizada, y por supuesto, cuando tú eres libre, bueno, no es muy difícil diversificarte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando. Ya, ya va, disculpa que. Eh, no te preocupes. Como estoy sin luz, está subiendo por la escalera. Y entonces. Claro. El, el perro. Y el alerta. Muy el, bien. Yo creo que ese es mi, mi, mi mejor. Mi, mi mejor alarma. Entonces, este eso, y el, el dejar a Ucrania. El, el, el acompañar a Ucrania hasta su independencia, pero el dejarla sola, por supuesto es una forma también eh, que tuvo, eh, eh, que se presentó en Occidente en algunos casos pero no porque no querían ayudarla sino porque lo que está atrás podemos especular que era para no provocar a Rusia, entonces tú dejas eso tranquilito y ahí lo vimos o sea, en la, en la síntesis de eso como estructuras fractales están en lo que ocurrió con la, con la Segunda Guerra Mundial y y, e Inglaterra, donde tú creyendo que, que te vas a, a, que vas a ser amigo del expansionista, bueno, ese expansionista no te va a atacar, ¿no? Un poco las palabras de Churchill, si le das de comer al cocodrilo, crees que el cocodrilo no te va a comer, al final te come. Y como en palabras sí. de Churchill también, este, tuviste eh, eh, eh, la humillación y después la guerra. Entonces, esto es más o menos lo que está pasando ahorita, eh, con Ucrania, porque aco nos acordemos que eso tiene 30 años. Entonces, por una Rusia, bueno, no fortaleciste un país que necesitaba, además de las condiciones, no, no, tanto, del, no tanto del apoyo militar, eh, que sí lo necesita, sino de las condiciones para que ellos pudieran diversificar y fortalecer mucho más su economía. Ucrania, después de su separación, perdió mucho del Producto Interno Bruto. Entonces, eh, eh, el, el, el, el, tema, el tema de por qué se hace negocios con Putin tiene esa combinación. Porque lo subestima, porque si no hace negocios con él, él se puede molestar. O sea, son muchas la, la, las causas que están allí, una en mayor medida que otra, igual que China. En China no es porque se pueda molestar, sino porque la, la mano de obra barata y esclava te permite que tú tengas más ganancias y eso a la larga pues supondría más ganancias para el país. En todo caso, yo creo que Occidente tiene que revisar, por supuesto, eh, sus doctrinas, tiene que desempolvar algunas, a lo mejor no tan radicales como la, la, la Monroe, pero pero sí tiene que empezar a ver el, el, la geopolítica con otros ojos que no sean netamente comerciales y financieros. Por supuesto, porque finalmente, eh, este caso, de, de, de en el, en, si, si lo vemos desde este punto de vista, Occidente eh, le dice a, a Ucrania como que eh, estamos aquí, está, está, estamos contigo, no te preocupes, y él se siente de alguna forma seguro y protegido. Y entonces bueno. cuando da el paso al frente a decir, bueno, ya eh, soy socio, quiero ser aliado, porque esto es lo... Esto es lo que me ofrecieron para, para entrar a, este, a esta alianza, lo dejan solo. O sea, todo el mundo se retiraba como, bueno, desde aquí te hacemos, te ocupamos los europeos y occidente, ya, bien, tú eres fuerte, tú puedes. Esa es, la, esa es la sensación que nos generó a muchos este tema de las noticias, donde vimos eh, a unos. Supuestos eh, aliados, o, o este grupo occidente que lo aupa para, para que es fuerte, diciéndole como que estamos contigo, pero que finalmente no estaban con él. Y por eso esas palabras de ese presidente quedan retumbando eh, muchos días, como que nos dejaron solos, la misma soledad que nosotros sentimos, y aún la sentimos, los venezolanos, donde dijimos es que nuestros hermanos nos dejaron solos. Con esto Y en vez de, de, de buscar una solución al, al problema en sí, o al cáncer para erradicarlo, no. Hicieron negocios con él. Lo mantienen como un amigo. Sí, un amigo bueno, incómodo, pero amigo. Pero amigo. Afortunadamente, eh, eh, Ucrania siempre ha tenido una voluntad de, de ser libre. O sea, la historia de Ucrania eh, no es de ahorita... Eh, la, quizás la, la encontramos, eh, esa, esa valentía de los ucranianos la encontramos ahorita, porque bueno, también los medios de comunicación no lo han querido vender así, no estoy diciendo que no sea así, ¿no? pero eh, lo que estoy diciendo es que tenemos que tener cuidado con lo que nos muestran, porque a lo mejor podemos ver a un pueblo victorioso y no necesariamente un pueblo victorioso, aunque sí valiente. Eh, eh, Ucrania sí. ha pasado hambrunas terribles producto de las guerras cuando cuando era parte de la Unión Soviética producto de, de, de, de, de, de efectos naturales pero también producto deliberado de, de políticas Stalin les lo, lo, los puso a, su, a padecer el el el, el olomodor en 1932 33 entonces es un pueblo es un pueblo que ha sufrido mucho es un pueblo que de alguna manera ha aprendido mucho. Es un pueblo que no ha tenido la ayuda este, de aquellos que en, eh, se dicen garantes y se dicen promotores de la libertad. Y eso sí es lo condenable. Lo condenable es que podías haber hecho más por Ucrania eh, acompañarlo igual que siento que eh, podían haber hecho más por, por Venezuela. A veces, por supuesto. Nosotros, nosotros por supuesto, no llegamos a los niveles de violencia que, que hay en Ucrania, en el sentido que Ucrania está en una guerra. Nosotros no hemos desplegado una guerra convencional. Me refiero a una guerra convencional este, contra los que nos oprimen. Ellos sí la desplegaron. Entonces, de, de, esa, esa, ese ímpetu de libertad y esa, y esa acción valiente no se las va a quitar nadie. Ahora, ¿qué queda? Queda el reclamo de Occidente que sí pudo hacer más, o mejor dicho, queda el reclamo del ciudadano occidental a los gobiernos de Occidente que pudieron hacer un poco más y que por consideraciones eh, como la que dije antes, por quizás no provocar a Rusia, eh, quizás no molestar a Rusia, quizás no evitar o, o no hacer que Rusia fuese un, un, por ejemplo, en el caso de Alemania, una, una piedra de tranca para su, su reorganización, este, bueno, le, le diste concesiones o le diste o le diste eh, o fuiste indiferente a algunas cosas y fíjate lo que tienen hoy en día. Hoy en día están al borde de un conflicto serio. O sea, nosotros podemos ver que Ucrania está por, por, por, por bien lejos de nosotros y no necesariamente así. Los efectos de, la, de esa guerra, este, por supuesto, en el caso de Venezuela eh, eh, quizás se hace mucho más palpable que, que, que, en, que en el caso de Ciudadanos. O, o ciudadanos alemanes o ciudadanos italianos, pero el, la, la, el derrotero que tome eh, el, este conflicto no lo sabemos y es impredecible. Nosotros podemos decir, no, yo no creo que Putin se atreva a utilizar armas rusas, igual que dijimos, nosotros no creemos que Putin invada Ucrania. Entonces yo creo que eso es, es un tema que hay que reflexionar, que hay que ver, que hay que ver con, mucha, con mucha cautela, pero también con mucha habilidad. Yo creo que nos tenemos que alejar de consumir noticias tanto de los, la que viene de Rusia como la que viene del propio Occidente y tratar de buscar un equilibrio en el medio, porque eso, eso por ejemplo que nosotros hemos leído en algunas noticias de que los ciudadanos ucranianos están resistiendo y están evitando que Rusia tome Kiev, eh, no creo que sea cierto. O sea, Rusia no ha tomado Kiev porque Putin no ha dado la orden. ¿Por qué no ha dado la orden? No lo sé. Eso no le quita, repito, no le quita valentía a un pueblo que está eh, resistiendo, a un pueblo que está luchando por su libertad, a un pueblo que está haciendo valer la, la decisión de ser libre. O sea, eso eso no se lo quita ni lo minimiza. Al contrario, este probablemente hace que esa acción sea mucho más este, eh, eh, valerosa y tenga mucho más sentido piensas que Occidente pueda de alguna manera girar todo esto eh, con otra con otra a otra línea diferente a la que hay o simplemente bueno mira te vamos a mandar una ayuda te vamos a mandar cascos te vamos a mandar eh, armas eh, te vamos a mandar comida eh, eh, eso va a depender de por ejemplo en este. Leí, lo que pasa es que no, no pude eh, verificarlo, porque como te dije antes y nuevamente lo repito, estoy sin Luis y se me hace muy complicado. Miguel, así, ah, te, te admiro, de verdad, haces un esfuerzo inmenso. Eh, pano... Venezuela, de verdad, es algo que, no, sí. no sin precedentes. O sea, la gente de verdad no tiene ni idea de lo que es vivir ahí. Sí, sí, bueno, es complicado, es complicado eh, lo que, lo que normalmente las personas tienen como, como cotidiano, a veces a nosotros se nos hace complicado. Este, eh, el, el, el tema es que... Eh, eh, se me fue la idea, repíteme la pregunta que me había... O sea, ¿piensas que Occidente puede dar eh, alguna sí. señal de, de agarrar otro rumbo más allá del te mando ayuda... A... Armas, comida, medicamentos. Eh. Eh, eso, eso dependerá de lo cómo Putin entienda ese esa ayuda, ¿no? Porque leí, leí hace poco que, bueno, hay países que le están haciendo contribuciones de, de, de la Unión Europea, dijo que le iba a mandar aviones, el tema es ver quiénes son los pilotos, ¿no? Entonces Putin, entiendo que dijo que, bueno, está bien, usted le envía los aviones y yo lo considero como que usted está tomando parte en esta guerra. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que dependerá de cómo lo interprete Putin, esa, esa ayuda, que por supuesto no es en el tema convencional, eh, en la lógica convencional creo que de alguna manera se está desdibujando, hay que entender la lógica de Putin, hay que entender que eh, mientras, si tú quieres humillar a Rusia con una derrota, eso es, como dicen, un oso eh, peligroso, porque es un oso herido. Entonces, el, el tema con, con, con Rusia... Supone, en principio, ojalá que suponga nada más negociación, pero la negociación supone que tú le vas a dar eh, en Ucrania lo que él está pidiendo, que en principio era eh, la zona del Donbass, ¿no? Ahí, ¿Qué, lleva, qué, ¿Qué traería como consecuencia eso? Bueno, quizás traería como consecuencia que él se expanda aún más y quiera más adelante otras... otras Por zonas. supuesto. No o sea, yo otros. considero que el, el, ya el hecho en sí de querer tomar igual, así sea, un territorio pequeño dentro de otro país, ya igual es eh, el, el que pase eh, te va a dar el... el, el Digamos, el ticket libre de que vas a ir más allá. Ahora, prueba Putin cuál es el, el, la capacidad de respuesta de la OTAN, de todo este grupo de este lado, y dice, bueno, me sancionaron, pero no hay una respuesta. Digamos, es, es como cuando tú agarras un Rottweiler y lo tienes detrás de una reja, ladrando, tratando de atacarte. Luego le abres la reja y el perro se queda como paralizado. Sí. Bueno, sí existe. Por supuesto, el, el, el Putin no solamente está desplegando una invasión, sino también está eh, haciendo un acto de calibración de respuestas no solo de la OTAN, sino de, de, de Occidente en términos generales. ¿no? Este, ¿cómo, se, cómo se comporta cada actor eh, fíjate lo que ocurrió en Alemania ahorita este, las declaraciones del canciller son una, un giro de 180 grados a la, a la, a la, a la política que había dejado eh, Angela Merkel este, eso ya es una reacción eh, de Occidente el hecho de que tú envíes armas y envíes aviones y, también es una reacción de Occidente que al principio eh, no estaba por lo menos planteada entonces ¿qué va a ocurrir? Eso solo lo sabe la dinámica del propio conflicto. Ahora, yo creo que eh, hay una desventaja y es que no se conoce bien, la, o por lo menos la, eh, eh, la, la sociedad, que pueda de alguna manera criticar, porque eh, eh, también la sociedad puede ser, eh, la sociedad occidental, que se supone eh, democrática y se supone soberana, también puede ser utilizada para debilitar a los gobiernos que quieran actuar de manera contundente contra, contra Putin, para nadie es un secreto toda la, la, la maquinaria de desinformación que tienen los rusos este, en todas las redes sociales el, el, el tema de Cambridge Analytics fue un, una evidencia de un caso muy puntual que ocurrió este, un hecho real que ocurrió entonces la desinformación rusa está allí y por consiguiente un ciudadano occidental desinformado también puede ser presa fácil ...de acciones que vayan eh, para generar problemas a lo interno, a los propios gobiernos. Ahora, eh, tenemos eso por un lado, tenemos unos gobiernos que también se, se, se tornan a veces inútiles para enfrentar estos conflictos y eso es una realidad. Eh, tenemos agencias de inteligencia que operan de una manera errada, no sabemos si deliberadamente o por incapacidad, y eso también es una realidad. Entonces, claro, cuando empiezas a configurar esto, aquí el, el, el, el actor en un conflicto lo que va a hacer es pulsar o ir hacia adelante. Hay algunos que decían, hay algunos analistas que decían, y a mí me parece esto muy, muy errado, que Putin lo que está haciendo es huir hacia adelante. No creo que tú armes un conflicto de, de esa magnitud porque estés huyendo. Al contrario, yo creo que tú armas un conflicto de, de esa magnitud porque estás seguro de lo que vas a hacer, o por lo menos estás seguro que llegado a un punto, tú te puedes quedar parado y, y calibraste lo que tenías que calibrar. Claro. Eh, ya el solo hecho de decir que Putin huyó hacia adelante y por eso armó este conflicto, es, es complicado. O sea, me, de, me dice a mí que no estamos comprendiendo la verdadera naturaleza del conflicto que Putin generó. Porque esto, eh, por supuesto, uno puede decir que por la inacción también Occidente es corresponsable, pero esto es que Putin generó. Por supuesto, por supuesto. Eh, de verdad es algo como que tú pienses, bueno, ahora quién va a ser el gran perdedor y quién va a ser el gran ganador de todo este conflicto. Entonces, eh, pienso que igual... Eh, los días y lo que vaya ocurriendo sobre este diálogo que iniciaron hoy, que mañana van a volver a sentarse a buscar de alguna manera una solución que finalmente, eh, Miguel, nosotros como, como seres humanos, eh, sabiendo las crisis que esto genera y el sufrimiento para ese pueblo, que finalmente no son los políticos o la política o, o el poder de los estados, sino el ciudadano, que es el que realmente termina sintiéndose afectado, eh, huyendo, sin nada, sin dejando su vida a un lado porque tiene miedo de morir. Yo creo que eso es algo demasiado fuerte, eh, huir desesperado por miedo a morir. Entonces, es fuerte ver, ver todo esto y que no sabemos... ¿Hasta dónde estas personas van a llegar con, tratando de buscar eh, la bandera ganadora, digamos, de alguna manera? Bueno, la, el, el, el, a, lo, a este tipo de, de, de actores políticos como Putin eh, le importa muy poco, el, a, o cree uno que le importa muy poco el destino de su gente, ¿no? este, Quizás él, él actúa más por una convicción o por un proyecto que, que, va, que, que lo supera eh, y lo trasciende. Entonces, eh, quizás la consideración, por supuesto, que como tú dices, eh, eh, huir porque tiene porque tú sientes que tu vida corre peligro, o huir o, o ir porque sientes que vas a morir, es, es algo que no, no se merece ni, ningún ser humano que quiera vivir con dignidad. ¿no? Para él y su familia, por supuesto. No, nosotros los, los venezolanos tenemos 7 millones de inmigrantes, más o menos, muchos de los cuales han pasado este, travesías realmente penosas, duras, y en, y en medio de esa travesía, por supuesto, se ha quedado. En, eh, no entender o pensar que eso es simplemente porque es que, ah, es que él quería, tener una mejor vida, yo creo que es minimizar, no solamente minimizar sí, ese acto, es sino desconocer lo que mueve a la humanidad y a la persona en un momento determinado. Sí, sí. Eh, la verdad es que eh, nosotros como venezolanos que hemos pasado por tantas eh, cosas, y hemos de verdad yo he visto, me, me llena de mucha tristeza ver cómo eh, todos los venezolanos que han salido caminando, tienes que tener mucha fuerza, mucho valor, mucho miedo a morir para irte con un bebé en los brazos y caminar y recorrer tres, cuatro países sin saber dónde vas a pernoctar, qué va a pasar en el camino. Eh, hay zonas donde son heladas y, y vas con un bebé en los brazos. Porque de repente dices, bueno, se va un muchacho joven con una mochila y tú dices, bueno, pero está joven y de repente no, no lo ves como tan sufrido. Pero cuando sale esa madre con, con un bebé, con un, con un bebé chiquito que, que, que, que él no entiende ni siquiera, no sabe qué es lo que pasa, por qué lo sacaron de su cama, por qué lo sacaron de su casa, de su techo, de su espacio, es difícil, sí, es duro. Sin duda. Es difícil, es inhumano. Eh, eh, es, es algo para reflexionar en los propios, en, en los propios gobiernos que pueden eh, evitar ese tipo de calamidades, de catástrofes eh, humanitarias, no solamente a los que se quedan, sino eh, a, los que, a lo, las condiciones por las que motivan a los que se van. Miguel, como última pregunta para finalizar nuestro programa, que ha sido de verdad, estoy fascinada, espero que no sea el último, que sea el primero de muchos. Te pregunto, ¿por qué en vez de fomentar e incrementar este incendio debido a los axiomas, A, estamos contigo, B, estás contra mí, ¿por qué no nos unimos para fomentar a que se reúnan y cese el enfrentamiento? Bajarle dos al discurso belicista? esto no beneficia a nadie finalmente, por más que eso esté ocurriendo al otro lado del mundo, en la, la otra parte se va a ver afectada igual. Todo el mundo, el planeta en sí, se va a ver afectado con esto. Y sí, si esto bueno. trasciende a otro color y a otro nivel, digamos, mucho más bélico, bueno, despidámonos del mundo entonces. Sí, yo, yo, yo, yo creo que, que esa consideración de, no, no debemos rechazarla, porque puede ser que Putin esté jugando a todos perdemos. Y si Putin está jugando a todos perdemos, ya es complicado. Precisamente para aquellos que no quieren perder, pero ni siquiera saben que van a perder. ¿no? Eso, eso es una consideración importante. Ahora, ¿por qué, la, la, la, ¿por qué nosotros eh, eh, no vamos hacia un discurso que le baje dos al, al discurso eh, vericista? Bueno. Primero hay una configuración que se está dando ahorita en la política de amigo-enemigo en, en, en los términos de razón populista. Los populistas siempre terminan configurando a su pueblo, eh, generando a, uno, a un pueblo que es enemigo o a unos desertores de ese pueblo que son enemigos. Y eso prácticamente se, se da en muchas, en muchas sociedades. Lo vimos nosotros incluso en las elecciones de Estados Unidos, en las elecciones de Chile. O sea, eso, es, eso parece una práctica ahorita común. Entonces, esa configuración de amigo-enemigo, por supuesto, eh, eh, genera un, una forma de pensar que ya de antemano te polariza. Hay, un, hay una idea este, de Ana Aren que, que está en el libro Los hombres en tiempo de oscuridad, que puede dar pistas a esto que estoy diciendo. Voy a permitirme leer eh, textualmente esta... esta <risa> En nuestro siglo, hasta el genio solo ha podido desarrollarse en conflicto con el mundo y el mundo público, aunque haya en forma natural, como siempre lo ha hecho, su propia y peculiar armonía con la audiencia. Que esto que, que, que dice Aren eh, eh, se percata quizás en, en, en, en aquellos lugares donde el mundo sigue, aunque tenga un orden a media. ¿no? O sea, tú tienes una, por ejemplo, Venezuela. Venezuela podemos decir que ni siquiera existe orden eh, eh, o, o por lo menos un orden muy arcaico y sin embargo tú puedes encontrar gente que se puede desarrollar, que puede hacer ideas, que puede emprender o que puede iluminar eh, eh, a, a, a otros dentro de la sociedad. Eso lo hace a pesar del de el el poco orden o el desorden que hay. Ahora, ¿qué pasa? Que lo público pierde su poder de iluminación, es decir, mi encuentro con el otro, mi, mi espacio de construcción con el otro, pierde poder de iluminación, aunque yo esté generando algo que beneficie al otro, y esto es importante entenderlo, porque no solamente ocurre en Venezuela, ocurre en sociedades como la de Estados Unidos, en donde movimientos como Black Lives Matter, hicieron, este, atomizaron quizás un poco a la sociedad, Construyeron, por supuesto, ellos mismos se constituyen en, una, en un movimiento que aglutina, pero el ciudadano que está en contra de ellos a veces lo, se atomiza. Entonces lo público es un espacio donde eh, hay conflicto, lo público es un espacio donde hay corrupción, lo público es un espacio donde yo pierdo el tiempo. Sin entender que hay un poder de iluminación en lo público que es parte de su propia naturaleza. Cuando, cuando lo público pierde el poder de iluminación, también pierde a los genios y a los que son sensatos. Porque, eh, y es lo que estamos viviendo nosotros. ¿Por qué? Porque al perder ese poder de iluminación, a mí no me interesa hablarle a la gente, porque la gente está este, absorta, o a lo mejor la gente eso. Hay gente que dice, yo no me meto... Hay gente eh, que yo digo, ¿por qué no escribes eso en Twitter? No, es que yo no me meto en Twitter porque eso es una... Por, por poner un ejemplo de la red social, eso es un espacio donde está polarizado y ahí hay este conflicto, ok, pero eso es un espacio también de lo público, donde las ideas pueden llegar a, o, a otras personas y donde se puede construir a lo mejor un acuerdo o a lo mejor una tendencia a un acuerdo en lo público y nosotros empezar a entender la política de otra forma. En Venezuela ocurrió que todos los, los totem, este, analistas políticos, este eh, eh, académicos que siempre iban invitados a un programa de televisión cuando empezaron a tener contacto con la gente y la gente los empezó a refutar de manera directa encontraron que Twitter eh, era horrible pero nunca se salieron de Twitter nunca se salieron de Twitter seguían escribiendo él decía Twitter es horrible pero nunca te saliste ahora qué pasa en las redes sociales las redes sociales lo que hacen es expandir ese espacio de lo público pero siguen sin iluminación per se entonces, si nosotros no entendemos lo público como ese espacio que nos ilumina a todos para lo que tú dices, para lograr un consenso, para ver cómo le bajamos dos al, al, al tema belicista, para ver cómo evitamos eh, que los gobiernos se hagan soberanos sin tener en consideración a, a, a las sociedades, este, si nosotros no tenemos esa conciencia de lo público, nosotros vamos a perder a los genios, a los sensatos y a, y, y, y a, y a gente que tiene que decir algo importante en favor de la humanidad y en, fa y en favor de la paz. Y quizás hasta, hasta en contra de la guerra, sin menospreciar su poder para alcanzar la paz, ¿no? Que eso es importante. Entonces, claro, claro, también nos retiramos, no solamente el genio se retira de eso, o el sensato se retira de eso, también se retira, nosotros como ciudadanos, nos retiramos del mundo de las obligaciones dentro de lo público. Y ya para nosotros no tenemos ninguna obligación dentro de lo público. ¿Qué pasa con eso? Que ese retiro de lo público no necesariamente daña al individuo, porque como te dije, el individuo puede seguir teniendo su emprendimiento, seguir haciendo sus cosas y él como persona está perfecto. De hecho, en Venezuela antes de la crisis, antes de la crisis fuerte eh, eh, económica, incluso creo que fue antes de, de, de, de por los lados de 2007. Cuando uno así, cuando uno leía las encuestas, las encuestadoras hicieron una pregunta en, esa, en ese periodo de tiempo y decía ¿cómo le va a ir a usted en términos personales? Y, la, y el venezolano respondía, maravilloso. O sea, una cosa increíble. ¿Y cómo cree que le va a ir al país? Bueno, al país sí le va a ir mal. ¿Eh? Eso, eso lo repitieron durante dos o tres años y eso fue muy revelador para lo que estoy diciendo. Ya si el individuo se salía de lo público, renunciaba a las obligaciones de lo público y este, por supuesto, podía cultivar grandes talentos y puede alcanzar genialidad y desarrollo y hacer empresa, este, pero sí daña al mundo en un momento determinado. Dañó a Venezuela en un momento determinado cuando subestimaron el poder destructivo que tenía el chavismo, cuando uh -huh. creían que se podía, estar con, con, se podía cohabitar con el chavismo porque este, teníamos dólares preferenciales, sin percatarse de que eso lo que iba a ser es la ruina del país, pero también daña a la humanidad en momentos como los que tenemos ahora. Entonces, entonces este, ese, ese irse, ese renunciar a lo público, sí daña a la humanidad. Y esa yo creo que es la razón principal por la cual nosotros no podemos hacer consensos en función de eh, unos temas no o en función de la paz, o en función de la democracia, o en función de la dignidad humana. Porque no solamente pierdes ese medio de estar en específico, pierdes la responsabilidad con el otro, porque lo público sin, simplemente es la responsabilidad que yo tengo contigo para actuar en función de que los dos podamos desarrollar nuestra vida digna, de ser, digna de, de ser vivida en lo que nosotros llamamos bien común, que el bien común no tiene contenido, el bien común es lo que es bueno para mí en mi proyecto particular y lo que es bueno para ti en tu proyecto particular, esa condición claro. se llama bien común no le podemos dar nombre. Ahora, si nosotros renunciamos a eso, estamos renunciando al bien común. Estamos renunciando a mi responsabilidad con el otro y estamos renunciando a lo público. Yo creo que esa es la, la razón fundamental por la cual no podemos unirnos. Y siempre estamos este, eh, siendo parte de ese conflicto que, que, que ni siquiera lo provocamos nosotros, sino que nos lo provoca. Así es, Miguel. Así es. Así que pues nada, nos tocará esperar un poco a ver qué se va, cómo se va desarrollando todo esto. Esperamos en Dios de verdad que consigan una solución que por lo menos permita que no hayan más víctimas eh, inocentes, de verdad que finalmente es lo que uno dice, ver que van tantos niños muertos, eh, jóvenes, eh, los ancianos pasando por todo esto, eh, que no pueden huir, eh, de verdad, eh, a mí me parte el alma. O sea, yo he visto entrevistas, eh, hay un niño que lo entrevista y dice que su papá es un héroe porque lo dejó en el tren y él se va con su mamá, pero su papá se va a quedar defendiendo su casa, es eh, algo de verdad que... Eh, sí, es desgarrador, es desgarrador. Todo, es desgarrador, todo siempre lo... llanamente son desgarradores y todos los relatos de guerra hay que evitarlos ahora, eh, eh, lo que tenemos que tener conciencia y por eso es que creo que el occidente debe reflexionar es acerca de la naturaleza de la violencia porque si nosotros nos conformamos simplemente con tratar de evitarla este, comprenderla pues no la vamos a evitar y la vamos a tener como nos ocurrió eh, si, si la política de algún modo es un, una estructura fractal de una, una manera de pensar de una región, bueno, nosotros podemos decir que en Venezuela el deterioro de las instituciones y el deterioro de los mecanismos de mediación entre el ciudadano y el Estado y entre el ciudadano, lo que provocó fue esta gran condición de, de, de desgarro eh, eh, por lo público, de desprecio por lo público, y entonces, quien uh -huh. me entiende? no importaba porque igual lo público era cochino. Entonces, como yo a veces he dicho en, en otras oportunidades, si tú piensas que la política y lo público es un espacio cochino, no vas a tener más que cochinos allí, porque ningún ser que no, que no se piense cochino, o sin ningún ser que no, que no se crea cochino, va a estar allí, y es lógico. Pero yo creo que hay, que hay que hacer un esfuerzo brutal como ciudadanos para devolverle la dignidad a la, a la política, pero también un esfuerzo brutal a los ciudadanos por, por interesarnos en los asuntos eh, eh, eh, públicos y en los asuntos comunes de manera no tutelada, porque ese va a ser el único espacio de encuentro, nosotros no nos vamos a, encont tú, uh -huh. yo no voy a encontrar contigo en tu casa, yo me voy a encontrar contigo en estos espacios, y estos espacios es lo público, cuando tú haces un espacio como este en, en una forma muy reducida tú estás recreando un espacio público es en el espacio público donde yo me encuentro con el otro es en el espacio público donde yo reafirmo mi, mi identidad con el otro reafirmo mi compromiso con el otro de, esta, de ser mejor es como un edificio es como un condominio es en las reuniones de condominio donde todos los habitantes de un edificio reafirman su compromiso por vivir mejor y por no deteriorar y por no hacer que las residencias se deterioren bueno, dependerá de esas mismas personas participar en estos asuntos de condominio, porque si no, tres personas no van a poder con eso. Lo, eso claro. es Nuestro primer espacio político es, es el condominio. Y si lo ves. Es verlo aquí, y expandirlo a que eso mismo que tú vives dentro de tu edificio, con tu, con tu junta de condominio, lo tienes que hacer macro para que lo, lo veas a, en tu país, con tus gobernantes, el, el, con, con, con lo público. Exacto, es la misma lógica. Eh, lo que uh -huh. pasa es lo, lo que cada lo que lo que lo que la diferencia es la expansión y la cantidad de personas que, que participan, pero es la misma lógica. Entonces, si nosotros tenemos apatía en nuestro condominio, por supuesto que vamos a tener apatía en lo público, pero si tenemos apatía, nunca nos podemos reafirmar ni nuestro compromiso, ni nuestra identidad con el otro, ni nuestro deseo de ser mejores. Fíjate que es tan, es tan lógico así. Que, eh, el 90% de estas juntas de condominio, eh, la mayoría de la gente no va a las reuniones, pero se queja. Sí, es, lo mismo. es exactamente lo mismo que pasa cuando lo llevas al macro. La gente se queja, pero no participa. La gente se queja, pero no hace nada. Porque mejor que lo haga el otro, porque es que yo no tengo tiempo para hacer eso. Entonces, finalmente, abandonas todo. Vives ahí, te quejas, pero no tienes ninguna acción. No haces nada para cambiarlo no participas. Es que creo que, que nuestra educación eh, se ha enfocado mucho en que tenemos derechos, pero se ha enfocado muy poco en que esos derechos nacen porque tenemos unos deberes. Y, y esos es. deberes no son, son los que están estipulados en una constitución o en, o en, una, o en un reglamento. Esos deberes nacen en, en ese espacio que no está normado en ese espacio que se constituye en un espacio de libertad y de creación, que es lo público. Y lo público no solamente es cuando tú vas a una institución, o cuando tú vas a votar, o cuando tú participas en un acto político, o cuando tú en, en, en un partido político, en ese caso la política. Lo público es también eso, es, es, es tu espacio mucho más pequeño de tu comunidad, de tu edificio, y nosotros, eh, el reflejo de lo que vemos ahí, no participamos porque no tengo tiempo, es lo que yo venía diciendo antes. Es la renuncia de ese ciudadano de eso, de lo público, porque lo público perdió su brillo y su poder iluminador. Necesitamos recuperar en lo público ese brillo y ese poder iluminador. Y eso, por supuesto, también hay un papel ahí de los intelectuales que hoy no tenemos, lamentablemente. En Venezuela no existen intelectuales, existen ilustrados pero no, no, no aquellos intelectuales en el sentido que te dan eh, eh, verdadera eh, luz en estos momentos de oscuridad como, como, como donde yo estoy ahorita. Bueno, sí, es más sí o menos es. crítica y si por supuesto si yo me volteo lo que voy a encontrar es oscuridad, voy a encontrar un ruido a lo mejor y voy a encontrar eruditos que han escrito 20 libros, pero esos eruditos que han escrito 20 libros o 30 libros en un momento determinado te van a decir, por ejemplo, para el caso venezolano hay que votar porque la salida es electoral. Y ahí se pierde todo, porque ahí lo que vas es precisamente a caer, ya vas a caer en otro hueco dentro de la oscuridad. Entonces, así, eh, así es, Miguel. Miguel, un súper gusto haberte tenido aquí. Este programa es maravilloso, así que bueno, yo lo recomiendo a los que no se pudieron conectar, que lo vean en diferido. Igual recordarles que nos pueden apoyar para seguir sacando contenido como este en Repúblicos TV de Alberto Franceschi González, que tenemos en YouTube, en su canal, y apoyarnos al movimiento con, en la página web de repúblicos.org y patreon.com slash repúblicos. Miguel. Un placer enorme tenerte, que sea la primera de muchas entrevistas, espero que podamos volver a vernos, bueno, entrevista no, esto fue una buena conversación, una conversación entre amigos. Así que sí, espero, espero que, que podamos tenerla pronto, que tengas luz, por favor, esperemos también eso, y que bueno, sigamos eh, en esta lucha de verdad, como tú dices, por, porque de verdad tomemos conciencia a los ciudadanos, y orar mucho para que esta guerra se detenga. No crezca. Amén. Y uno agradecido con ustedes por, por la oportunidad. Y seguro que sí, este, cuando ustedes lo requieran, este, aquí estaré. Un abrazo, un abrazo grande para todos ustedes. Un abrazo para los que nos vieron y se conectaron. Y bueno, y sí, que Dios, lo, que Dios nos bendiga a todos y que, y que de alguna manera Amén. Este, podamos evitar que el conflicto escale mayor. Así es. Un abrazo grande, que Dios te cuide y te bendiga. Amén. Feliz noche. Chao.